F.C. Ferrante, Director Ejecutivo de la Asociación Internacional de Envases Activos e Inteligentes, la IPIA, está presente en la Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos, Ideas que Transforman la Industria, para hablar sobre el tema Desarrollos Innovadores en Envases Activos e Inteligentes. F, uh, Thank you very much. so, it's, uh, F, muchas gracias you, uh, desde sus inicios uh, en la industria del empaque in hasta ahora ¿qué es lo que now? realmente la ha cambiado? ¿usted puede ver que la tecnología está dominando el mundo? People are changing. Habits, la gente está la cambiando live, sus hábitos, the the forma la, viven, shopping, la forma en la que viven, la forma en la que hacen compras, la forma en la que reciben mm, información, the descuentos o la manera en products. que perciben productos. Um, y eso influye directamente a la industria del empaque. Industry. Y no, no solo la industria del empaque, way, la tecnología afecta a todas las industrias industry. y por ende so a la del empaque. So, among those, Dentro de uh, las different tecnologías para tecnologías empaques inteligentes, y activos, ¿cuáles cree que son más uh, relevantes en el mercado de Latinoamérica? Latin uh, well, would, uh, at, at Yo diría que la tecnología a tener presente en este momento es la que hace que el consumidor se conecte con el producto por medio del empaque. So, en muchas maneras product, eso se puede lograr por medio del teléfono, escaneando el producto o un código, uh, o por by, un reconocimiento de diseño. Uh -huh. There are, well, many ways Hay muchas maneras that. de lograrlo, pero But eso es lo que is, está ocurriendo um, en este momento que el consumidor entre en contacto con el producto por medio de la tecnología en el empaque. Y eso hace posible que una marca, por ejemplo, sepa quién compró qué producto, dónde y cuándo. ¿Se imagina eso? Digamos que usted compra una botella de un costoso, digamos, whisky. O aceite Pero, let's de say, oliva, o oh. yeah, well, uh, or shampoo, o or, perfume, y usted escanea And la botella con su teléfono you, you porque quiere más información, o obtener un descuento, because, o conocer know, el verdadero producto que está comprando. Puede imaginarse lo interesante que, interesante que sería si en dos semanas recibir un mensaje en su en teléfono diciendo Creemos que se te está acabando el champú Si compras uno nuevo esta semana en la tienda, te ofrecemos 20% de descuento Esas son las tecnologías que existen en este momento Porque la información estará en el empaque Sí, así es and, uh, so, Hablemos entonces del Internet de las Cosas. ¿Cómo afectará esa tendencia o tecnología a la industria de los empaques? Está afectando a la industria de los empaques directamente. Como dije al principio, la tecnología está afectando actualmente a todas las industrias y a la de empaques. Y creo que si la industria de empaques permanece tan conservadora como es o como era, estarán cometiendo un error. Porque si la industria del empaque no adopta las nuevas tecnologías, si no hace sus productos más inteligentes, los pone en la nube o en internet, les da indicadores condicionales y hace a los consumidores interactuar con el producto, si la industria del empaque no hace nada de eso, se quedará atrás. ¿Cuáles son las habilidades que la industria del empaque debe tener para adaptarse a estos cambios? en uh, realidad no es muy difícil la habilidad que debe tener the, es la de ajustar su mentalidad a que no va a hacer mañana lo mismo que estaba haciendo ayer es todo going lo que to do the same thing summit packaging sobre el what foro de innovación en la industria de los empaques, you've seen, you've ¿qué le parece lo que ha visto estos dos días yes. sobre and las conferencias people, y las personas que se le han acercado? I, I Estoy muy impresionado. El programa is, está muy bien well desarrollado. En realidad los empaques son no. aburridos, ¿no cree? Es una cosa que recubre el producto y se puede moldear ¿no? o cambiar de color. Okay, color Nunca pensé que, que fuera a escuchar esto de ustedes. <laughs> bueno, pues boring. los empaques son But aburridos. Pero aquí Wait vemos a que a las personas están boring. cambiando su It's mentalidad. Un momento, no es aburrido. Hay muchísimas cosas pasando en la industria del empaque y no es solamente darle forma a una botella, sino sumar nuevas tecnologías, pensar distinto, fuera de lo convencional y cambiar. Hay que hacerlo. Gracias por su participación en este foro. Es muy relevante que usted comparta sus ideas con nuestra audiencia. De nuevo, estoy muy impresionado con el programa. y Estoy muy contento de que se lleve a cabo en México y no en Estados Unidos. Thank you very much, Chef. F. Deferrante, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Envases Activos e Inteligentes, que está aquí presente en la Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos. Eh, muchas gracias, sigan atentos, tenemos más entrevistas.